Sigamos, a ver qué tenemos más adelante. Eh, vista, Vio. Eh, aquí tenemos eh, una serie de vistas de las distintas herramientas y ventanas que se nos pueden abrir para facilitarnos el trabajo dentro de Reaper. La verdad es que aquí me duele un poco el estómago, porque... O sea, explicar cada una de estas ventanas, pues algunas son sencillas y muy rápidamente pueden salir pero hay otras que se necesitaría su tiempo, su espacio para explicarlas bien como se debería. Eh, dado que estamos aquí en vista y esto, las deslincaré rápidamente para tratar de, de salir y solamente tener una, una, pequeña, una pequeña visión sobre, sobre lo que son estas vistas. Probablemente y muy seguramente vamos a verlas una que otra, ampliarlas más adelante porque nos iremos a encontrar con ellas. Encontramos aquí en la, en la primera fila docker. Hacemos clic ahí y vemos a ver qué nos sale. Bueno, tenemos nuestro mixer. Bueno, uno de los puntos fuertes de este programa es propio porque podemos tener distintos docker. Mm, vendrían a ser formas de crearnos espacios visivos y una forma de empaquetar todos nuestros... Mm, como decir nuestras herramientas para tenerlas a disposición por distintos lados, por ejemplo, en este caso el docker está saliendo por el lado de abajo. Podemos crear también aquí en la parte derecha otro docker, otro aquí a la izquierda, también aquí arriba. Entonces, dependiendo de cómo nos guste trabajar y cómo queramos disponer nuestro nuestro flujo de trabajo, podemos asignar a los distintos lados. Vamos a abrir, por ejemplo, performance meter. Bueno, eh, si nosotros damos por ejemplo aquí, clic derecho encima de la barra, hay algunas, eh, eh, la mayor parte tienen esta opción, Doc Performance Meter in Docker. Entonces, si le damos clic ahí, fun, nos lo manda a nuestro Docker. Sí, entonces aquí ya tenemos una serie de pestañas. Podemos seguir agregando otras vistas voy a agregar otro a ver por ejemplo Big clock este es mmm, como un pues sí, un reloj grande donde podemos visualizar mejor el tiempo o los compases en los que estemos si le damos clic derecho sea aquí arriba o en su entorno vemos que está también esta, esta opción Big clock in Docker le damos clic y no lo manda en docker bueno en este caso yo ya lo había asignado por aparte en la parte de arriba sí ahora se ve que aquí tengo esta pestaña bueno aquí yo me estoy yendo por otro lado esto tenía que ser breve y a la final me estoy alargando pero no importa porque así nos vamos ambientando si yo le hago clic en esta pestañita y lo arrastro hacia el centro y suelto se me irá otra vez en la versión normal sí si yo le doy otra vez en, en Docker, me aparece arriba. Ahora que digamos que yo lo quiero al lado derecho, entonces yo lo cojo de la clic, le hago clic ahí en la pestañita. Si ven que se me, me, me aparece como un, una línea paralela, que una no, línea paralela, una línea vertical azul, que me está indicando que ahí lo puedo posicionar. Aquí me aparece en la parte de, de la izquierda también esta línea azul y si yo suelto me aparece ahí y lo mismo aquí abajo en este caso me aparece la mitad azul quiere decir que si yo llego a soltar el mouse en esta parte me crearía dos módulos de docker esta cuestión se puede también hacer en las partes laterales y la parte superior siempre y cuando haya otra otra vista en esa en ese sector si yo en vez me muevo un poquitico más hacia la izquierda, veremos que aparece una línea, un puntico azul que quiere decir que si yo lo suelto ahí, el, el, el, si suelto el clic, me aparecería eh, el Big Clock en esa parte. Bueno, yo dije que lo quería en la parte derecha, entonces me ubico, sale la línea azul, lo suelto y listo, ahí tengo mi Dock, mi, mi Big Clock, mi reloj grande en esa parte y así podemos hacer con muchas otras entonces es, nos facilita mucho ir metiendo nuestras herramientas y nuestras vistas como queramos Los, lo podemos customizar como, como se nos venga en gana en este caso lo voy a poner aquí abajo eso para ver que en mi docker principal el cual su atajo es al de eh, tengo rápidamente estas opciones, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí el mixer y voy rápido a la performance. Quiero cerrar eh, todas las pestañas de una vez, entonces simplemente hago al D y listo, ¿sí? Tomo, por ejemplo, el B-Clock de la pestañita, lo arrastro a la derecha, suelto, hago al D y pum, también se me desaparece ese Docker podemos hacer también lo mismo si tenemos asignados alrededor nuestro más ventanas en este caso por ejemplo tengo el fx browser en la parte de arriba lo mando en docker o clic derecho mando en docker oprimo al D y listo se despejamos y tenemos una visualización mejor y bueno con el tiempo podemos ir combinando estas dos cosas lo que es crear nuestros propios ambientes de trabajo eh, si estamos en edición pues asignamos a nuestro alrededor aquellas herramientas que nos sirvan para la edición digamos en la edición tenemos un navegador tenemos nuestro track manager eh, y por ejemplo si vamos a trabajar en mastering pues tenemos visible nuestro mixer eh, y cualquier otro tipo de herramienta que nos sirva para para ese tipo de trabajos estas cositas y otras más las iremos aprendiendo con calma. El mixer, bueno, lo tenemos dentro del Docker. Nos aparecerá allí. Quito el mixer un momentico. El Master Track. Eh, este vendría a ser el que tenemos junto a los tracks. <coughs> Perdón. Master track. Se acuerdan que aquí tenemos. Dentro del mixer. Mixer. Entonces tenemos el master aquí en esta parte de abajo y el master track arriba. En el caso que tengamos minimizado el master del mixer, lo tenemos aquí a presente de arriba. Entonces aquí lo podemos habilitar o deshabilitar. En este momento lo deshabilito. Ok. Ahora vamos a ver más abajo que tenemos. Bueno, Big Clock lo acabamos de ver. Eh, vamos a ver un poco de sus series su de opciones así aquí lo podemos configurar para que nos detecte simplemente los minutos minutos y segundos después aquí los compases ¿sí? voy a colocar aquí este pedacito así los compases aquí los segundos solamente los simples después aquí tenemos horas minutos segundos y frames esto más que todo es para trabajar en la parte de video sí que aquí vemos en las horas eh, Horas, minutos, segundos. Y aquí vemos los frames. Ahora vamos a ver los frames de acuerdo a cómo lo configuremos en el proyecto, eh, en el proyecto inicial. Mm, más adelantico les, les explico cómo se configura para el video. Cierro aquí. Vamos a ver qué tenemos después. Dynamic Split. Bueno, esta es una herramienta muy útil, muy buena para trabajar sobre todo lo que es la parte de archivos de WAV, archivos de este tipo, por ejemplo si yo cojo la batería, ven que rápidamente lo que hace es cortar los segmentos de acuerdo a las ondas ¿sí? eh, hay una partecita de la onda que es más alta y otra que es más, más suave, entonces él va a ir a detectar de acuerdo a cómo lo configuremos las partes que de, de la onda donde comienzan y donde terminan, sí entonces de acuerdo con nosotros lo vamos configurando, él nos va a ir detectando y después simplemente nos los corta los pedazos. ¿vale? Pues yo le hago el split ahí, entonces me los corta en esos, en esos segmentos. Esto es útil para cambiar eh, el tiempo de la batería si lo queremos modificar de alguna manera. Bueno, yo me voy a ir aquí para atrás. Hay un buen tutorial de Juez A que se lo recomiendo sobre Dynamic Split. Pueden ir a profundir con ese video. Voy a ver si lo encuentro y les dejo el link abajo.